¿Eh? ¿Qué pasa? Muy buena. Mira, estoy aquí en la sede del Club Ciclista Ebro y así improvisado me he apuntado a la ruta del vino. Mañana a las 7 de la mañana salimos y mira, mira, me han dado vino y una camiseta. Y soy el dorsal el 113. Buen número. Mañana a las 7 de la mañana, 112 kilómetros, no, 120 kilómetros y, y a beber vino en los hábitos de eventos. Venga va, que sale ese lobo. Mira, mira, mira qué gorrino. Te lo he pillado tirando esto. Mira, hace falta ser cerdo, ¿eh? Me cago en lava. Mira que están los coches ahí y lo tienes que tirar. Bueno, estoy en la ruta del vino, ruta ciclo turista no competitiva, organizada por el Club Ciclista Ebro. Y hemos parado aquí, kilómetro 34, en, aquí en las bodegas de Ailes. ¿Qué pasa? Mira, mira, un cerdo que lo ha tirado ahí en vez de coger y dejarlo eso, en el sitio. No, con la ruta vino no puede ser, ¿eh? Es bueno, con la ruta vino no, sobre todo limpieza, ¿eh? Eso. Oye, habéis preparado una buena, ¿eh? Cuántas guardias civiles y cuántas motos habéis cogido. Es que nosotros somos muy ordenados. Ya. ya, ya. somos muy veo. Ya, ya. Oye, y para almorzar qué, huevos fritos, con panceta, o, con chinillo no. de, de todo. De todo. De todo. Aquí, aquí es donde hay que venir. No a las ahí. carreras de competición ahí, ahí. y de tanta tonta. disfrutarlo. Bueno. Le dame a mí sí, para que vea a tu padre como que fino. Si que va fino, sí. Joder, qué mira. Mira, mira, ola, ola, ola. mira. Hola, hola, hola. Cuidado que vas a hacer el comp. Ya estás cansado. Me voy para que Pues sí que ha durado poco. Como, como en Ritmas sí. eh. Atacas igual que él. Bueno, segundo reagrupamiento. Hemos hecho ya la subida dura del día y este recorrido de 120 kilómetros es un recorrido muy habitual entre los ciclistas de Zaragoza. Hemos salido de ahí, de la capital, hemos venido a Villanueva de Huerva, ahora vamos hacia Cariñena, Longares, Encina Corba, a pasar por las bodegas y por las zonas de viña de aquí de Zaragoza. Tierra de vinos. Cariñena, hay unos vinos... Estupendo, los que me conocéis, los que me seguís en el canal, sabéis que me gusta ver, mucho el vino ¡Venga, va, va! ¡Calla, calla! ¡Estamos todos aquí! Puerto de Reyes. ¿eh? Hemos traído menos mesas este año. ¿Qué tal bien, o oh? Bien, bien. Oye, eso de la galleta danesa eso es un puntazo, ¿eh? Con lo buenas que están. Lo buenas que están. Esa, yo, yo, yo quiero con, con azúcar, con 10 de azúcar. Quites color anda, ¿no? Nada, esa varita no vale. No, ya ¿Es que vale, oh. eh? ¿Qué no vale? Pues ha dicho uno que eran buenas. Esas son en el mercado, no, hay que comprarlas en las tiendas de bici, joder. Clasificaciones, <risa> chip no, es un recorrido que hacemos. a ver, a ver, a ver cuéntame, ¿qué, qué, qué problema tiene Nafri? aquí estamos con el dorsal 1 ¿qué pasa Nafri, tu reivindicación? reivindicación por las cicloturistas eh, controladas sin, sin clasificaciones sin chip eh, que decías qué? que la gente no le gusta apuntarse ¿qué pasa? ¿la gente no se apunta? es una cicloturista que sale de Zaragoza vuelve a Zaragoza no te tienes que desplazar a ningún lado sin gastos, sin prisas. 22 sí, euros de inscripción. 22, 22 euros de inscripción. Federal, vale. Pero a la gente no le gusta. No lo sé por qué. Porque es una ruta que hacemos los domingos. ¿sí? Pero me parece que es un club de Zaragoza al que tenemos que apoyar también. Inscribirnos. ¡Gracias! ¡Mira que ambiente, la bonita tiene el Ginecord, ¿vale? La gente aplaudiendo. ¿sí? Aiga. Vamos, yo creo que está el mismo murillo le está gustando hoy, ¿verdad? <risa> ¿Qué pasa? Pero vamos, anímaros, por favor. Que, okay. hay que hay que apoyar a los clubs, las carreras pequeñas y... Okay. Más que no haya chip, y que da, da igual que es el último que el primero. Da igual que la media de Strava nos salga a 25 o a 33. Mira, ya empezamos con los muros. Mira, hay muros aquí. De uh. nivel. Todo, oh, oh, todo, oh, oh. todo. Mira, mira, mira. Aquí el campeón. Ya vale. Acábatelo, acábatelo. Chupa, chupa. <ríe> Que sí. ¡Tú sí que sabes! Mira, mira, mira, mira, espectacular. Estamos en Bodegas Care, en Cariñena. Un vino espectacular. El tinto estaba bueno, pero el blanco está brutal. Bueno, ya terminando la ruta, llevamos 77 kilómetros, nos quedan los 50 hasta llegar a Zaragoza y parece que lo vamos a hacer bastante suave Mira, mira, qué sitio más chulo, mira qué bodega tiene aquí montada Ruta del vino terminada, la verdad que con el nombre ya prometía y ha estado muy bien, me lo he pasado pipa Prueba de velocidad controlada, hemos sacado una media, 25 por hora hemos parado en un montón de avituamientos a cuerpo de rey, no ha faltado ni comida ni bebida muy bien lo de entrenar por carreteras por las que sueles ir habitualmente, pero con la guardia civil cerrando el tráfico y toda la calle para ti solo ha estado muy bien, me lo he pasado muy bien y como hablábamos con Nafri, hay que apoyar a los clubes locales. Así que para el año que viene me la apunto y repetiremos en pruebas de estas características. Bueno, un abrazo, muchas gracias a la organización, los participantes, darle a like, suscribir, compartir y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!